No cerrar actas tras la corrección de los exámenes de selectividad. El alumnado se matriculará de las mínimas asignaturas posibles y todas en primera convocatoria. El profesorado permitirá que las y los estudiantes asistan a sus clases, hagan las prácticas e incluso sean evaluados sin haberse matriculado. Algo parecido a lo que siempre se ha considerado asistir de oyente. Y una vez aprobado que él o la estudiante tiene los conocimientos necesarios, se matriculará formalmente de la asignatura y obtendrá su aprobado en primera matrícula. Pues estas propuestas que son las que se están moviendo desde la Universidad Autónoma de Madrid, me parece que son las que de deberíamos de empezar a mover desde aquí a todos los niveles, infantil, primaria, secundaria y la universidad. Esa sería mi propuesta para esta asamblea. Gracias. ¿Vale? ¿Alguna persona tiene algo más que decir por aquí? Bueno, pues entonces voy a pasar a comer la oreja yo, así, directo. Eh, ¿Cuánta gente estaría dispuesta aquí de facultades, de los presentes, que es lo que tenemos para tomar la, el campus central de Guajara? ¿Cuánta gente está dispuesta a tomar el campus central de Guajara? Bien. Pues hay que hacer una asamblea para organizar esto. Mañana, si se organizan ustedes a la una, tiene que ser más tarde de la de ustedes o que la hagan en conjunto y ya está, todos a piñón. ¿Por qué no nos cuentan? Ven aquí habla. Es que si ustedes tienen eso agilizado que... que de la, última asamblea salió, de la última asamblea salió la idea de ocupar, o de, o de tomar, como lo queramos decir. Entonces se dijo que el miércoles, o sea ma mañana a la una, en esa asamblea pues decidíamos un poco la logística y todo lo que tenga que ver con, con cómo vamos, dónde vamos a ocupar, qué sitios, qué cosas. ¿La asamblea es eh, en el aulario, ¿En el aulario a la una? Claro, pero, <risa> sí, no, todo el mundo sabe dónde está el aulario y lo que es la una de la tarde. <risa> Podrían quedar para comer juntos. O sea, para juntos? Eh, pero, ¿Pero es que... ¿No vale, ¿Qué les parece si hacen una comida juntos? Te lo digo así para todos, porque a lo mejor... llevar la comida al tupper y comer juntos en esa asamblea para que sea más ágil en vez de comer cada uno por ahí en la cafetería se rejuntan a la hora que es la asamblea y así, yo que sé, aprovechan a agarrar tiempo tal otra sería que de Bellas Artes si llegan a una conclusión eh, de que día entrar o si se quedan ese mismo día llevar a la gente de Bellas Artes que vaya en representación y yo que sé, pues, ayudar con unas pancartas o cualquier cosa que haga falta. incluso a lo mejor la cena se podría hacer conjunta de paso voy a decir que si se quieren pasar por Bellas Artes a las 9 son las asambleas abajo para que más o menos vean hoy pues no porque estamos aquí para que para que vean eh, un poco cómo como estamos haciendo las cosas también el viernes tenemos a qué una como viernes día 1 a las 8 cafés y té por la cara eso, y creps con la cara gratis para que nos encontremos en un aspecto un poquito más humano y no así como una asamblea, sino para sentarnos y vernos, porque como que estamos divididos en la facultad, ¿sabes? En Bellas Artes. Perfecto. ¿Cómo? ¿El jueves a las 8? Eh, el jueves a las 8 hay una charla de nutrición y drogas en. ¿A las, oh, a las 8 ya lo dije? Eh, en el Salón de Actos en Bellas Artes. Bueno, eh, yo soy Alba, soy del Comité de Comunicación, que somos los encargados de pasar toda la información que ocurre en, en la ocupación y de en la ocupación y demás en, en Bellas Artes, eh, hemos creado diferentes portales, <ríe> bueno, no sé, páginas en 26 y así, con poner el salad, que actualizamos cada día la, lo que hacemos. Aparte, quería comentarles que... El problema que estamos teniendo no es mm, solo de aquí, de Canarias o de España, que es global. Hay muchas organizaciones que se han intentado poner, con, bueno, que se han puesto en contacto con nosotros, tanto de Gales como de Alemania, y que eso, que por ejemplo, eh, a nosotros lo que nos va a subir el año que viene la matrícula puede alcanzar 2.000 euros, pero ahora, por ejemplo, en Inglaterra les está costando 11.000 euros la pública. O sea, quería deciros que, que el rollo este de que es una putada que nos va a subir, pero que la gente, mm, o sea, que va a seguir subiendo y que hay que luchar y que si están poco motivados o si la gente no ve que hay una lucha porque desde casa apoyando así no, no vale, ¿sabes? Que tienes que moverte un poco y que hacerte oír. <risa> <risa> y bueno, eso, pues que por pues, favor, si están, o no sé, si tienen miedo porque organizarse desde cero es muy complicado y nosotros desde un principio no lo teníamos tan claro, nos juntamos, pero estábamos un poco ahí como, ¿qué que vamos a hacer? ¿sabes? pues, venga pasense por Bellas es que todos los días tenemos asambleas como esta, bueno, más reducidas, pero son muy interesantes y cualquier duda y así la, la explicamos y yo que sé, mmm, si os da miedo... Empezar en Guajara, como dicen ellos, pues yo que sé, nosotros no somos solo alumnos de Bellas Artes, sino que hay de varias facultades de ahora de la ULL y de, bueno, se han juntado los institutos también. Que eso, que pásense por ahí, que no tienen ni por qué quedarse a dormir, sino ver cómo es la organización, que está bastante bien, es, no sé, es genial desde mi punto de vista te ayuda a crecer tanto... No sé, es una experiencia fantástica y que aparte de intentar cambiarlo, cambiar el mundo, bueno, el mundo, cambiar lo que... Bueno, eso, no sé, que esto por nosotros y para los que vendrán luego y no sé qué pues si eso es y que... yo qué sé. Hola, buenas tardes eh, una cosita, a ver la mayoría de lo que se está hablando es acerca de la universidad sin embargo creo que no se debería o sea eh, es bueno porque en verdad somos los que estamos aquí en los que estamos metidos pero en realidad... y bachiller pero en realidad es bastante más amplio y una cosa que es bastante importante y que no, se, no es un tema que se suele recurrir mucho es el tema de las guarderías, eh, guarderías o primarias entonces eh, a la mayoría de, lo, de nosotros se nos escapa un poco esa información porque nos queda ya un poquito lejos pero quizás aquí pues hay alguien que a lo mejor pudiera dar algún dato sobre esto o a lo mejor nos pudiera dar un contacto para ver de qué forma también poder cambiar una, las cosas desde el origen ¿no? desde el principio Ahora prácticamente está, está privatizado, ya el otro día se dijo que no había un duro para, para las guarderías eh, Se está imponiendo un sistema de copago en el que los padres desde un principio ya tienen que aportar dinero O sea, no es público para nada Entonces yo realmente no manejo esta información Pero si hubiese alguien que la pudiera compartir o, o que simplemente hubiera un contacto para poder mover cosas desde aquí Pues se lo agradecemos Hola, bueno, buenas tardes. Yo no tenía ni pensado hablar. Yo soy de primaria y en primaria estamos bastante parados. A pesar de que nos han dicho que nos van a subir la ratio, de que nos van a descontar, bueno, es, es un paro de mente. Creo que la única ilusión está en ustedes. Ustedes que tienen el poder para poder luchar y sacar adelante... Lo que falta a las demás personas Que están encasilladas en sus puestos Y no solo los sindicatos Los sindicatos nos han engañado Vamos, yo estoy eh, totalmente en contra de ellos Porque no han luchado por nosotros Ellos han ido a salvar su puesto Su lugar en ese sitio que no trabajan Que no dan gondo y se acabó Y lo siento por ellos si alguno me está escuchando Pero sí que... Hay que concienciar desde la escuela a los alumnos, a los mismos alumnos y a los padres con los que trabajamos poquito a poco. Nosotros no, casi no podemos hacer mucho. En la lucha esperamos que ustedes la inicien y consigan lo que tienen que conseguir para todos. Gracias. Eh, bueno, yo soy de la Comisión de Audiovisual, eh, para los que ya no están en asambleas me voy a repetir un poco, pero nos han contactado gente que quiere apadrinar a un estudiante Ocupa, quiere ayudar en todo lo posible, entonces hemos estado estamos grabando un vídeo que se, va a salir por televisión, ya nos han garantizado cadenas de televisión que quieren sacarlo, las noticias y todo eso, y es un poco, el estudiante se presenta en su perfil y en su situación, no tiene que dar pena, simplemente... La peña que tiene que volver a su casa o que no puede pagar la matrícula o que va a dejar de estudiar para pagar la matrícula a sus hermanos. Eh, también tenemos ya un representante de la gente de Guinea Ecuatorial, de todo lo que le está pasando, que el otro día la Asamblea de Bogotá nos contó en persona su historia y la verdad es que se te ponen los pelos de punta porque te, ofre te ofrecen un futuro y llega un momento que te llega una carta y te dice que tienes que volver a tu país y que todo lo que has estudiado, el proyecto de vida que tienes, se acaba. Entonces, más que nada es invitar a la gente que quiera participar en el vídeo porque lo que necesitamos son perfiles de estudiantes de cualquier tipo, tanto de bachillerato, de instituto o lo que sea, para que cuando la gente lo vea eh, se sienta identificado e intente unirse a este movimiento y a la causa en común que tenemos todos. Bueno, quería decir algo más, eh, que vamos para adelante, que esto está empezando, está arrancando, vamos lejos y un poco para hacerles ver uh, mi punto de vista así personal, de que realmente el futuro es nuestro, hay, uno, podríamos decir personas, yo no creo que ya que ni sean personas, son corporaciones, son reuniones que se están haciendo para decidir sobre nuestro futuro. Mucha gente que lo hace con el aspecto ya del de negocio, ¿no? De enriquecerse. Pero es que más allá de eso, no sé por qué se molestan por nosotros si realmente los que vamos a estar en el futuro somos los que estamos aquí. La gente es joven. Ellos están tomando decisiones para nosotros que tenemos que cumplir, que cumplir y acatar. Nosotros y nuestros hijos. O sea me parece fundamental, o sea, o metemos mano o nos manejan como un rebaño o sea, es hora de hacer algo sin miedo porque tenemos mucha fuerza que se den cuenta de que estamos aquí y que si nos unimos la unión nos hará más fuerte esto de facultades, ¿no? los psicólogos por un lado, los de derecho por el otro los de arquitectura por otro, los de... o sea, ¿esto qué es? ¿esto qué es, loco? o sea, cuadricula tu mente y vete para el otro lado, yo no te conozco ah ¿cómo? O sea, tenemos que romper eso, tenemos que deshacernos de esa división y empezar a unirnos, a crear apoyo y a hacer grupos, asambleas y yo qué sé, sobre todo para mí tomar las facultades, porque es, eso sí es una facultad pública, ¿no? un sitio en el que pagas, un lugar en el que pagas y te despachan asignaturas como si vas al supermercado y dices yo quiero tres créditos de, yo qué sé, de filosofía. Esto, esto no debería ser así. ¿sabes? Eso no es enseñanza, eso es un supermercado. Y Iba a decir algo más y se me olvidó porque se me, me empecé a extender. Yo, eh, ayer por la noche, los chicos del instituto, que hay varios chicos de la Fernando Esteves que se están quedando allí también con nosotros y de otros institutos, iban a salir a comunicar a sus compañeros de instituto cómo se encuentra la situación en la que se verán el próximo septiembre. Y caí en la cuenta de que el derecho a la educación no es un derecho que tenga tanto tiempo, no es un derecho al que se le haya dado una conciencia de que es nuestro, ¿no? Nuestros abuelos eh, lucharon por tener una jornada laboral de ocho horas, que las mujeres embarazadas y que los niños no tuvieran que trabajar. Nuestros bisabuelos no tuvieron ningún acceso a la universidad ni ningún acceso a ningún tipo de estudio. Nuestros padres ya pudieron, quizás y nuestros abuelos con suerte pudieron también cursar algunos cursos y estudiar y es un derecho bastante reciente y bastante joven y nosotros tenemos que tener esa conciencia de que es un derecho adquirido ya que hemos ganado y que no tenemos que dejar ceder a que tengamos que volver a pagar por ello que los impuestos, los impuestos en vez de servir a oprimir otras naciones y a sacar mercancía barata para empresas que se, apropie, que se apropian de ello debe servir a retribuir a una mejor sociedad mundial no solo a que cierta empresa pueda fabricar iPads con cero céntimos de gasto o lo que fuera, sino que la población, que somos el grueso, no solo a la que está aquí, sino a la que está también en cualquier otro país, pueda tener el derecho a educarse y a poder respetarnos unos a otros. Y para no monopolizar, que por favor nos cuente alguien cómo lo está viviendo, porque si no, va a aparecer esto que es la Asamblea Nuestra de Bellas Artes aquí debajo y somos muchos más así que alguno venga, el más despierto, venga, ven para acá Bueno, yo... yo, ¿se me oye? Sí. Yo estudio en Guajara, trabajo social, es mi primer año y yo soy del sur, no soy muy lejos de aquí y el otro día en clase, un compañero, como ya dijo antes la compañera, que está en la situación de, de que le, incluso le pagan un billete para su país para porque tiene que dejar sus estudios, que es una situación muy dura porque eh, hay gente que, o sea, ellos han sacrificado muchas cosas en países del tercer mundo como como puede ser el de él, y los vienen aquí a tratar, les dejar unas ilusiones y te las quitan, ¿no? Pero después yo hablando con chicas de mi clase, que son de Fuerteventura, de las palmas, del hierro, tienen el mismo miedo que él. Es decir, no hace falta ser de un país de, de fuera de nosotros, de España, para que tener miedo. Nos, nos pueden quitar nosotros mismos la ayuda, las ayudas que nos están dando. Entonces luchemos, somos jóvenes. A mí me da mucho coraje cuando la gente dice que no se consigue nada. ¿Perdona? ¿O sea, ¿Qué espíritu de lucha tienes tú? ¿Y ¿Cómo que no se consigue nada? Y la gente que... Y, es que no sé, tío. Yo no sé qué espera la gente, tío. Muévete. No consigues nada si estás en tu casa en el Facebook metido viendo chorradas todo el día. ¡Muévete! ¡Espabilate! ¡Lucha! ¡Es lo que hay que hacer! A ver, es que, no sé, somos jóvenes y... Y yo también entiendo que cuando estás arropado por mucha gente te es muchísimo más fácil expresarte, porque todos tenemos miedo, somos humanos y es normal. Pero, no sé, tío, un granito de arena que aportemos todos no está de más y nosotros podemos, yo creo realmente que podemos entonces a callar la boca a sus tíos, colega, que no nos manejen más que sí podemos, estamos aquí, vamos a demostrar, podemos y ya está y anímense, salgan, hablen hola buenas. hola, buenas tardes, soy Alberto hola, ¿se me gracias alumno de sociología, y debo decir que soy el único de mi familia que ha llegado a la universidad. Y esto es fuerte, es decir, yo cuando escucho a mis padres hablar como... temas de conversación cotidianos? ¿sí y tú, caramba, qué hay potencial... No es por... ¿verdad? Es que te las cuentes tú. Es que no me lo creo donde estoy, y debería estar con todo mi respeto. ¿Ya? ¿Se oye? ¿Perdón? Sí, es decir, eh, lo que significa el privilegio de estar estudiando... Una, una educación pública gratuita, bueno, tienes que pagar las tasas, ¿no? Pero, vamos, que no hay ningún eh, tipo de exclusión así oficial, etcétera Y la verdad que nadie sabe lo que es eh, el, el enriquecimiento que te da. O sea, no solamente la universidad, no solamente es ir a aprobar asignatura, es todo un enriquecimiento personal. O sea, esto que estamos haciendo aquí es cultura política, esto que estamos aquí es participación de la ciudadanía. Es decir, no solamente ir a poner... Una, un voto de una urna que es lo que nos viene a hacer pensar que es solamente la política y esto estamos haciendo es grande es decir, bienvenido sea el movimiento estudiantil y todo lo que significa la participación porque hay un discurso institucionalizado que dice que solamente nos movilizamos pues ya se sabe, no, para las fiestas, para los botellones, etc estamos dando una lección a la sociedad y, oiga, aquí estamos, estamos reivindicando lo nuestro y esto no lo tienen que quitar tenemos que movilizar, tenemos que estar todos juntos cooperando en la medida de las posibilidades y lo que han dicho los compañeros y las compañeras va a ser difícil, va, todos tenemos miedo, empezando por mí ¿quién no tiene un examen, ¿Quién no tiene una asignatura que prepararse, pero intentar buscar un hueco en la agenda y decir, oye, pues me paso por aquí por la asamblea un ratito, después sigo estudiando pero contra, voy aquí a aprender y gracias por esta iniciativa de Bellas Artes ¡Bella porque la verdad que que tengo una lección y los comprendo pónganse a pensar una cosa filologías, humanidades, oiga sociología también todo lo que nos interesa a este nuevo dinero lo van a quitar o lo van a reducir. Sí. Perdón. Ay, no. ¿De re? Bueno, Ay, <risa> aquí están, venga, hablan.